start. No, no, no, no. ¿Se bueno. bueno, buenas tardes a todos. Muy bienvenidos. Muchas gracias también por estar acá este día tan este, difícil, digamos, en vacaciones. Y además llueve y hace frío. Así que, bueno, mejor estar acá juntos. Bueno, este, bienvenidos a todos los viejos conocidos con los que venimos compartiendo hace ya mucho tiempo nuestras actividades y a la gente nueva también, por supuesto. Eh, esta actividad que estamos haciendo hoy, la estamos haciendo desde, nuestro, lo, lo comento por la gente nueva justamente, desde ATIP, que es el equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial, que este, es un equipo formado por médicos psiquiatras y psicólogos que trabaja este, en asistencia a personas afectadas por, este, por violaciones a los derechos humanos y también en otras actividades que tienen que ver con docencia investigación, este, todo vinculado a lo psicosocial y que normalmente trabajamos en conjunto con el capítulo que después Mariana va a presentarlo. Eh, nosotros los Ateneos es una actividad que la hacemos con muchas ganas, con mucho cariño, porque nos permiten siempre este, traer temas que eh, nos parecen que son de interés y que nos permiten también eh, un intercambio, eh, debatir, escuchar ideas nuevas, producir cosas nuevas. Así que eh, decidimos este año hacer un ciclo que va a ser de tres Ateneos. Eh, vinculados a las situaciones eh, de la escena social que nos atraviesan, atraviesan la subjetividad, y el modo en que esto impacta en la subjetividad. Eh, para los que nos conocen, ya funcionando en nuestra sede de Rivadavia, la tuvimos que dejar por cuestiones económicas, que bueno, son conocidas por todos, pero este, nosotros seguimos funcionando del mismo modo, funcionamos en nuestros consultorios, la parte institucional sigue funcionando eh, como antes y los Ateneos los vamos a hacer acá en Apsa, en este horario, días viernes de 18 a 20. Lo que pensamos es hacer estos tres Ateneos que les habíamos comentado, vinculados al tema de la subjetividad y lo social, eh, ya van a recibir en su momento la información respecto a los dos próximos, que lo más probable es que las fechas sean el eh, 21 de septiembre y el 16 de noviembre, pero ya más cerca de la fecha eh, van a tener toda la información. Así que bueno, este, Mariana ahora les va a contar desde el, el capítulo y va a presentar acá a nuestras presentadoras de hoy de lujo. Perdón, se lo <risa> bueno. Eh, como decía Sil, sí, eh, estas actividades las organizamos desde LEATIP, que es nuestro querido equipo argentino en trabajo de trabajo e investigación psicosocial, y desde el capítulo de salud mental, derechos humanos y emergencias sociales de APSA. Eh, les quería contar eh, que en el capítulo hemos tomado en particular el tema de, del aborto. Eh, el año pasado, creo que a esta altura, más o menos ahora un año, hicimos una jornada acá en APSA junto con el capítulo de Salud Mental de la Mujer en relación a, a toda la temática del aborto. Eh, y en el Congreso de Psiquiatría de Mar del Plata, en abril, retomamos eh, este tema ya totalmente instalado en, en la escena social a partir de, de, del debate parlamentario. Eh, hicimos una actividad en el Congreso que, que fue muy, también muy interesante, muy rica también en ese caso, junto al capítulo de Salud Mental de la Mujer de APSA. Y también hicimos una encuesta para poder conocer un poco más acerca de cuál es la opinión de todos los colegas que participaron en el Congreso respecto de la legalización del aborto. Y en ese sentido nos pareció que es un tema que queríamos darle alguna continuidad. Y también pensar un poco más allá de, de, de este tema en relación con bueno, este título que pusimos, no del bañuelo como símbolo, prácticas sociales y subjetividad, por todo lo que se nos está como, como despertando en relación a los jóvenes, a la movilización, a las calles, eh, entendiendo sobre todo que, que estas cuestiones eh, no son de contexto, sino que son texto de nuestra práctica, de nuestra clínica, eh, que nos atraviesan, eh, cuando nosotros atendemos estamos posicionados en un determinado lugar y que nos parecía interesante eh, compartir esto eh, entre nosotros. Eh, y un último dato respecto, sigo con el tema por ahí de, de la legalización del aborto porque me tiene un poco tomada, eh, que la semana pasada me llamaron un par de, no son colegas, en realidad es una actriz y dramaturga y una socióloga con la intención Dice, ¿te parece que hagamos una carta pública a ver si este, la gente puede opinar respecto de que, de que está de acuerdo en este caso con eh, la sanción de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, redactamos una carta, la empezamos a hacer circular. Y nos agarró como una emoción porque tuvo como una distribución tremenda. Estábamos además como que uno va mirando y tú tu, tu, tu, tu, caían las firmas. Así que en menos de 24 horas había 5.000 firmas, a los dos días había 10.000, ahora hay 13.000, ahora paró un poquito. Pero bueno, y se, se desencadenó, digamos, como eh, todo un fenómeno mucho más allá de lo que nosotros suponíamos. Y que creemos que de lo que da cuenta es de eso, ¿no? De que, eh, en este momento que está difícil del país, que hay un contexto de desocupación, de ajuste, de aumento de tarifas, etcétera, y que tampoco están como las organizaciones políticas y sociales en las que quizás todos nos sentimos representados, como que está esta necesidad eh, que siempre tenemos eh, de, de cambiar las cosas, de luchar, y que quizás esta posibilidad, digamos, en este caso de poner una firma virtual, eh, era un era como que era un efecto de un fenómeno social que tiene que ver con este deseo que todos tenemos de poder incidir, de participar en este caso, bueno, en este debate parlamentario que está planteado que sería en uno de los planos que, que podemos participar. Así que bueno, si la idea eh, es, nosotros tenemos el, tanto en el capítulo de APSA como en el EATIP el enorme privilegio de trabajar con Diane y con Lucila eh, ellas son médicas psiquiatras, y psico psicoanalistas, eh, se especializan en grupos eh, y tienen una... además de, de ser excelentes personas y profesionales, tienen una virtud que es que siempre nos ayudan a reflexionar sobre, sobre la clínica y sobre la práctica y sobre el rol profesional. Y en este caso, bueno, eh, este, las convocamos a que nos inviten eh, a compartir y a reflexionar sobre algunas de estas cuestiones. La idea es que van a hacer una presentación eh, y que nos quede un tiempo para el intercambio. Así que, bueno, gracias a todos por venir y las dejo con las presentadoras. No cómo van a hablar. Bueno, Diana me coleaba y me decía: eh, eh, dejá quedando nuestra posición, como si alguien dudara de nuestra <risa> posición. Pero bueno. Eh, <risa> eh, yo tapo esto. yo ah, Sí, me parece que va a haber que hacer así. Bueno, del otro lado. este lado. Perdón, estamos tratando de grabar porque nos pidieron para poder compartir el eh, espacio con los que no han podido participar. Así que vamos a tratar de que nos salga eh, Bueno, queríamos empezar diciendo que. Eh, como a todos, nosotras también, eh, vamos cambiando nuestras ideas de acuerdo a las prácticas sociales. Eh, y, eh, concretamente, eh, nosotras, por una parte, siempre hemos reconocido eh, la doble explotación de la mujer, eh, doble explotación como trabajadora y como mujer. Eh, pero teníamos una cierta tendencia a pensar que eh, solamente con cambios estructurales profundos en la sociedad eh, se iba a poder lograr un cambio en la condición de la mujer. Eh, de la misma manera que también pensábamos que, eh, que solamente también con un cambio revolucionario eh, íbamos a poder lograr eh, la, el castigo a los genocidas de la dictadura. Sin embargo, eh, la lucha eh, social eh, fue demostrando que, eh, por una parte, que se pueden conseguir avances eh, eh, muy importantes, aunque a veces estos avances tienen idas y vueltas según la situación social, eh, y eh, también, eh, junto eh, con estos eh, avances, eh, que eh, también se daban en el plano de eh, las luchas eh, por la liberación de la mujer. Entonces, eh, esa es la idea con la cual eh, queremos decir que nosotras mismas fuimos cambiando nuestra cabeza en relación con todo el proceso social, tanto el proceso social de lucha contra la dictadura como el proceso eh, social, de lucha contra los femicidios, de lucha eh, contra los abusos sexuales eh, y de eh, la lucha ahora eh, por lograr la legalización del aborto. Entonces, vamos a tratar de contextuar alguna de estas cosas, así que podemos pasar la, eh, eh, no, no, la siguiente. La, la, la, la, la siguiente, esta bueno, eh, pensamos que era interesante esta definición de Heidi Hartman. Heidi Hartmann es una economista norteamericana que se ha dedicado a estudiar mucho la cuestión de la mujer también en relación con las condiciones económicas. Y entonces ella decía o dice el patriarcado no descansa solamente en la familia, sino que está en todas las estructuras que posibilitan el control sobre la fuerza de trabajo de la mujer. Y que entonces el feminismo debe integrar las cuestiones que tienen que ver con la fuerza productiva de la mujer y también con la reproductiva. Eh, podemos ver la siguiente. Eh, Nosotras siempre nos parece importante eh, destacar eh, qué entendemos por subjetividad. Entonces, la subjetividad son las diferentes maneras de percibir, de sentir, de pensar, de accionar de dar significaciones y sentidos al mundo. Y la subjetividad tiene siempre dos aspectos, un aspecto colectivo y un aspecto individual. y eh, Hay una relación entre el aspecto colectivo y el aspecto individual, aunque no es exactamente eh, igual. Eh, y la, la subjetividad es una producción histórico-social eh, y cada periodo histórico, cada sociedad y cada cultura promueven modos específicos de subjetividad por ejemplo, eh, siempre decimos, como el aspecto colectivo siempre se puede hablar de eh, por ejemplo, la alegría de los cariocas O la melancolía de los uruguayos O eh, los sentimientos ante el mundial de fútbol Ante el mundial de fútbol, por ejemplo Cómo nos importa eh, Bueno, ahí estamos todos mancomunados Pero cómo nos importa eh, siempre que pierda Inglaterra eh, okay, bueno, está el tema de las Malvinas y algo tiene que ver además con toda la historia argentina que querramos que pierda Inglaterra y que eso tiene, eh, digamos, se corresponde con aspectos colectivos de la subjetividad que después en cada persona tienen resonancias diferentes. Muy bien. Entonces, el tema de las producciones de subjetividad son un campo de disputa en cada cultura y en cada sociedad, es decir, no son homogéneas. Eh, y entonces acá se da una disputa entre lo que sería el discurso y las prácticas sociales hegemónicas dominantes, ¿no es cierto?, en ese sentido, hegemónicas y las contrahegemónicas, que serían aquellas que se van construyendo cuando uno, se, o grupos sociales, se van oponiendo a lo que son las prácticas y los discursos hegemónicos. Es decir, que se podría resumir en que una representa la tradición y los otros representan la rebelión contra esa tradición. Eh, pero eh, que son eh, muy importantes, porque tenemos muy incorporadas las prácticas, eh, los discursos eh, hegemónicos, los discursos del poder, y a veces están en lucha dentro de uno mismo eh, estas, estas cuestiones. Siempre me acuerdo de un ejemplo que dio alguien en un curso hace mucho tiempo que decía que le dijo a la hija, ¿qué importa si estás más gorda o más flaca Eso no tiene ninguna importancia. Y después, cuando la hija se fue, se vistió para salir, se miró al espejo y dijo, estoy hecha una vaca. Eh, entonces, bueno, en esas cosas que tendrían que ver con cosas aparentemente nimias, está permanentemente esto del peso de lo hegemónico, en este caso, como tendría que ser el ideal estético de una mujer. Bien, entonces, ahora, eh, o siempre, hay un efecto que llamamos performativo, que eh, es el efecto de los cuerpos en la calle. ¿Qué quiere decir esto de performativo? Eh, Está en el diccionario, claro, no, no le inventamos nosotros. Eh, la inventamos del... nosotras. Las performances vienen del efecto performativo. Pero bueno, performativo quiere decir cuando algo que es un eh, discurso, que son palabras, tienen un sentido de acción. Eh, entonces, por ejemplo, si un juez dice... Eh, los declaro marido y mujer, eh, está diciendo palabras, pero esas palabras contienen una acción, porque a partir de eso hay una transformación en la acción. Entonces, los cuerpos en la calle tienen ese efecto, porque son una, digamos, un efecto de acción y de... Eh,